Hola, hola, buenos días, aquí somos el comentando Un día la taberna Y hoy volvemos A Evil Genius 2 Vamos a continuar nuestra campaña, bueno, nuestra dominación mundial Con Iván el rojo Y vamos a darle calor, vamos a comenzar aquí a construir un poquito Epa Vale, continuamos nuestra construcción aquí Necesitamos gastar cositas del... Del tesoro o, o ampliar la sala. Vale, no, ahora nos es en la pasta. Vale, ¿qué cositas necesitábamos? el menú de sistemas, investigaciones a medias, bloqueada, terminar informática. Hay que avanzar más en la campaña. Ah, vale. Porque necesitamos descubrir seguramente los científicos. Vamos a ver eso. Vale, el reclutamiento de los birros. De los opcionales... Esto está todo más o menos a medias. Así que pienso luego existo. Vale, sí, exacto. Si es un genio, pero lo tuyo son las grandes ideas, vale más que dejes a alguien menos cualificado encargarse de los pequeños detalles. Alguien prescindible. A lo mejor un equipo de gente prescindible. Vamos vale, al el capítulo. Eso de pensar cuesta lo suyo. Ay, la verdad es que hay algunos minions que son estúpidos. Es tu problema? No, no, de no Ha sido a de hora, los más inteligentes Vale, perfecto, pues nada Vamos a ir a por ello Uf, Aquí hay que inspeccionar un montón de cosas Deshace los cadáveres 50 cadáveres Mata un trabajador Bueno, eso lo podemos conseguir breve. brevemente Vale, vamos a construir Como teníamos ya pensado ¿Dónde están? Ah no, aquí, aquí, aquí, aquí, esto es... Ah no, vale, ya están puestas para construir, ah, vale, vale, vale, perfecto, vale, pues entonces vamos a darle aquí energía, de hecho vamos a aumentar porque energía no nos va a faltar nunca, o siempre vamos a necesitar, ¿puedo romper esto ya? No, vale, aquí podemos ampliar de alguna forma... Vale, vamos a tirar para allá un poquito más. Vamos a ganar espacio. Eso es. Y aquí podemos poner más... Son eh, construcciones que vamos a hacer para simplemente tener... Uy, aquí como que no. What? ¿Por qué no? ¿Por qué razón no le gusta? Vale, pues vamos a meter taquilla Y ya está No cabe No cabe Y así tampoco Bueno, pues ¿Qué salamos hemos construido? Dos cuartel, claro Bueno, pues ahora cuando esté construido Nos pondremos a ello Raro me parece La verdad que no nos esté dejando construir Vale, pues nada Vamos a construir de cafetería Ah, no De comedor Vamos a construir más barras aquí para que coman. Vale, eso es. Y la movemos una para atrás. Aquí, perfecto. Vale, confirmamos. Y nos gastamos los dineros que nos hace falta. Ah, no, ¿de qué hemos construido aquí? Está claro que del mismo tipo no es. Vale, ahora lo arreglamos No pasa nada Vale Eh... ¿cuál? Sí, esta habitación que sea de tipo cuarto Eso es Toda esta tira para allá Vale Vale, ahora Es que no era del mismo tipo Vale, entonces es normal que no nos dejara Ahora sí que podemos Vale, perfecto Confirmamos Y para adelante De hecho, vamos a mover estas Uy Vamos a mover estas Objetos Mover Aquí se puede Perfecto, y así ganamos un poquito de espacio Y podemos poner ahí en aquella zona Más taquillas Vale, vale, vale, vale. perfecto Ahí no, no, no. Cancelar, vale, ahora Bien, aquí una taquilla Y aquí otra taquilla Maravilloso, vale, perfecto No hay no podemos reclutar más. Vale. Me parece correcto. Ahora entrenaremos. Vamos a pillar un minion básico y nos lo vamos a cargar. Para mantener la moral del personal, ¿eh? Sí, queremos matarlo. The enemy of the people. Venga, y pan. Uy, chico. Prepare for power. I think not. Ah, vale, se ha puesto un científico en el mapa aún. Espérate, que nos hemos ido de madre un poquito todos. Ok, ¿hay algún de este en el que no estén trabajando? Oh, bueno, qué leche. Podemos abrir... Podemos abrir nuevas... Bases, ¿no? Con estos dos de aquí sí tenemos bastante potencia. Vale, vamos a ver si podemos abrir bases nuevas. Eh, eh, eh, eh. La verdad es que como nos están pidiendo investigar cualquier zona... Literalmente cualquier zona que investiguemos me sirve. Mm -mm. Vale, vamos a abrir una base aquí en esta zona. Perfecto, posicionar... Vale, ya estamos mandando gente para allá, entonces ahora secuestraremos desde aquí. Vale, venga, a toda pastilla. Ven, es el helicóptero. Bueno, ahora sale para allá. En cuanto lo tengamos listo, nos Optional movilizamos. Uy, wow. vale, menos, menos mal que hemos pillado gente, ¿eh? Porque no estoy esperando para nada de cuando vienen las. Las oleadas de técnicos. O sea, de técnicos. ¿Me entendéis? Y sí, no lo creo que diga. No ¿Vale? vale, nueva a recriminar Vale, vamos ahí. Paramos. Todo el mundo quito para Ok, aquí. Iniciar maquinación. Sí, nos quedamos ese esbirro. Perfecto. Vale, y en el resto estamos trabajando, ¿no? Sí. Vale. Entonces... Mm, mm, mm, mm. Vale, su gente está marchando. Eh. Vale, lo hemos pillado. Mucho está in intentando... Vale, vamos a capturarla. Vale, y no la vamos a quedar. Mientras se pelean aquí, nuestro compañero. Vale, mata a trabajadores Lo tenemos. Uf, no vamos a desbloquear ninguna de las otras. Vale, bueno, veremos. Y no puede nadie. De hecho, vamos a meter la roja, y ya está. Opa. A por él. Venga, mis guardias. Eh, eh, vamos, vamos, vamos. ¿No podemos ir a por él? Tardamos un montón en reaccionar a la lista roja, eh. Pero una barbaridad. No te me hijo. Cuidado. Eh, ah, vale, ya la hemos capturado. Uf, vale. Menos mal. Es que se tengo los guardias allí, en Parla, donde Cristo perdió las chanclas y se nota un montón. Que tardan en verir la vida. Vale. Estamos todo el rato. Uf, es que no hay... Hasta que no consigamos mejorar esto, no vamos a ningún lado. Vale. ¿Ya lo han capturado? ¿Qué les queda? Venga, ahí un poquito de calor. Vale, a ver. Las otras las, las been podemos been mejorar. Queda completando la investigación. Ah, vale. Vale, vale. Y hasta que no tengamos la investigación, nada. Llega dentro de 9 segundos. Vale, podemos reclutar más guardias. Gestión de esbirros. Fuerza 6. Vamos a meter... 8 aquí. Vale, no objetivo opcional. Me gusta. A ver que nos dan. A ver qué nos dan. A ver qué nos dan. Mate investigadores de Smash. Uh, perfecto. Vale, construye tres extintores. Vale, vamos a plantar tres extintores. Estos son de pasillo, si no me equivoco. Maravilloso. De hecho, vamos a plantar hasta una trampa de guante de boxeo aquí. Eso es. Vale, y vamos a colocar extintores en zonas sensibles a incendios. Véase. Joder, es que no, no hay más, ¿eh? Uno... Dos. Y habría que construir pasillo, pero mira. Y tres, aquí en medio. Rollo situacional total. Vale, confirmamos. Vamos a gastarnos la pasta. Ella viene. Han debido aparecer en algún momento. No llegaron aún los investigadores. Están por ahí, ¿eh? Vale, a este vamos a interrogarlo. Vale. Venga, darse. Hay que darse vidilla. Vale, comprobaremos cómo, qué tal funciona la trampa de puño. Y los investigadores deberían estar por aquí. Pero ni se les ve. Ni se les espera. Este. Uh, vale, con... vale, este es el de los cintores Sin duda, pero este ya lo hemos completado. Perfecto. Ahora vamos a empezar a trabajar. Aquí en esta zona, seis trabajadores. Vale, eso es. Dinerito, confirmamos. Sí, que queremos esta. Venga. Uh, vale, los cintores Perfecto. Vamos a casa. <coughs> a ver dónde está no veo a los investigadores aquí, vale pues, ¿qué nos pide? mata a los investigadores de Smash sable, vaya vale, bueno, de momento tenemos dos el científico lo tenemos por ahí también ah, mira, aquí tenemos el científico perfecto Nadie recoge las bolsas de cadáveres, por favor Alguien, una personita, necesitamos An intruder has been captured. Vale, perfecto, es cortar al prisionero. Lo ponemos por aquí Eso es, y que alguien no lo Interrogue De acuerdo, vale ah, Ok, tenemos dos investigadores más por ahí es que, verdad, te puedes plantar con un ejército de botones ayuda? y sacar una cantidad de pasta. Vale. Nos ha enseñado a construir la pizarra. Científico. Perfecto. Cuatro científicos. Sí, cuatro científicos. Está bien. Para empezar a trabajar. No es un mal inicio. Objetos. Vale. entrenador de científicos, la pizarra. Aquí lo podemos poner... Vale, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a hacer que el tipo de sala crezca en este lado. Eso es. Vale, confirmamos. Perfecto, y así tenemos espacio para que puedan por lo menos entrar por este lado. Me gusta. Vale. Vale, bueno, aquí tenemos los tingos reparando, está bien. Es que... Diría diría que tenemos que aumentar la, el tesoro, pero es que uf, mirad la cantidad de zonas que hay por aquí, por aquí, este trozo de aquí, vale, y aún así pagamos a los esbirros y aguantamos un montón de, de, de, de caja, eh o sea el tráfico es brutal, ¿Los hemos aniquilado ya? No, estos están por aquí pululando. ¿Y si los podemos cansar? Vale, ya vienen. ¿Podemos activar la alerta roja? que hace el puño? Bueno, se quedan media hora ahí ¡Oh! No, ¡Lo han desactivado! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Colgo por favor! esos son mis guardias! ¡Que no te maten! ¡Que no te maten! ¡Vale! Nah, no, maravilloso. Maravilloso. Desactivamos. Y limpiamos en el iniciador. Contrato todos con los seis esbirros. Vale. El capítulo secundario. Hay al momento de entrenar a tus propios científicos. Vale, uy, ¿qué nos queda? Y ahora se están entrenando los científicos, ¿no? Ah, vale, Cantidad deseada 4. Venga, ¿qué hacemos? ¿Construimos más zona de dormitorio? Venga, empleamos este poquito por aquí. Perfecto, y podemos poner una litera más y otra aquí. De hecho, aquí y aquí. Perfecto. Vale, nos caben. Además, añadimos... ¡Oh, o oh, oh, oh. podemos poner aquí? Mm, no. Ah, sí, sí, sí, sí. ¡Ah, perfecto! Confirmamos. Estupendo. ¡Oh, y incluso añadir por gastarnos dinero! Añadimos una de las cápsulas de estas de sanación... Para poder curar nuestros esbirros, porque, bueno, claro, nos vienen cada súper poco tiempo. Objetivo vale, uh, vale. objetivo opcional completado. Me gusta. Opcionales. Contrato de otros seis esbirros. Perfecto. Vale. Task complete. Vale. Uf, tenemos que investigar un montón. Vale, capítulo secundario completado. Ya podemos entrenar científicos obtienen recompensa. Perfectos. What do you want me to research? Interesting Research implies you're searching for something a second time. You'd better not be charging me for the same work twice. Vale. Perfecto. Espero que no nos cobren el doble, sinceramente. Entonces. Ahora, ahora... Hay que construirle a esta gente un laboratorio. Entonces, vamos a meter aquí... En estas zonas que tenemos muchísimo hueco... Dios... Ah, decoraciones, bueno... Claro, vamos a tener... Tengo que... Entrar a cada una... Lo siento, chicos, pero esto me da... Mucha rabia. Vale, perfecto. Uh, En la enfermería que hemos descubierto... Más decoraciones... se tiene... Cerebro... Hace falta esto... Da más vitalidad... Estoy muy confuso... Porque entiendo que esto lo plantas aquí. Y literalmente te reduce la pérdida de... Es un poco turbio. No lo voy a negar. Vale, ahora bien. Aquí. Ya hemos llegado a lo interesante. La sala de investigación. Vamos a abrir... Mucho, mucho, mucho, mucho Vale, no, esa zona no Esa zona la vamos a dejar tal cual Vamos a abrir aquí Es que la cafetería yo creo que con esto Es suficiente No sé cuánto más vamos a tener que crecer la guarida Pero vamos, al menos para este piso Con esto me conformo Vamos a abrir aquí Vale, hasta esta zona Vale Que no pasa nada porque se mezclen las Las salas Al fin y al cabo, problema ninguno Vale, vamos a meter pizarras blancas. Vale, aquí podemos meter una pizarra. Aquí podemos meter un banco de datos. Uh, vale. Ok, ya nos avisan, ¿eh? Que no tenemos suficiente energía, o sea, para que veáis lo que va a consumir esto. Vale, hasta aquí me parece correcto. Confirmamos. 12, la verdad es que sí, nos vamos a quedar bajo mínimos. Vamos a ver lo que nos vamos a gastar entre una cosa y otra. Que al fin y al cabo esto consume una barbaridad. Bueno, y ahora vemos a ver qué nos falta. Atributos, espérate, espérate, espérate. Vale, caras conocidas, aquí en las caras conocidas hemos desbloqueado ahora los científicos. Perfecto. Maravilloso. Ok, entonces, ahora bien, salimos de aquí. Nos venimos a los objetivos. Hemos desbloqueado. ¿Mata a un técnico? ¿Por qué razón matarías un técnico? Capricho, supongo, de líder supremo. Vale. Vale. ¿Dónde están los nuevos? Porque no tenía que venir una nueva. De las. Patrullas. Me suena que sí. No lo sé. A lo mejor lo hemos liquidado, ¿eh? ¿Quién sabe? Vale. Ok, teniendo esto en cuenta. Ahí está el grupo de investigadores. Lo sabía. Vale, ¿qué vamos a hacer? Podemos mejorar los esbirros, almacenes más grandes... No. Aumentamos... No, no. ¿Porras aturdidoras? No, tampoco... Porras tachonadas, ¡uh! ni tan mal, eh. Rayo conjetador, dardos venenosos, tíos, tenemos un montón de cosas por descubrir, eh. Vale, yo creo que lo primero será, eh... Si lo algo en otros generadores, energía de emergencia, minería mejorada... Vale, vamos a coger la terminal informática para poder recoger informes, esto nos va a abrir nuevas investigaciones, así que perfecto, vale, y la ponemos ya a investigar vale, además de esto vamos a coger aquí, vamos a meter generadores, uno y dos y otro no cabe ah, qué mala leche, vale, vamos a ponerlo aquí, uno y dos vale con bueno, esto que me quedo. Vale, vamos a construir, porque vamos a construir ahora el refugio privado. Vale, vale, ok, ya estamos construyendo todo esto. Vamos a ir a abrir pasillo por aquí. Ahora en un momentito. Uf, desde la guarida. Voy a querer ir. No, no me gusta. Vale, vamos a abrir pasillo. No, por aquí Iván, no cabe ni de milagro. Es que esta zona habría que aprovechar alguna forma. Bueno, de momento la dejamos ahí estanca Ahora bien Pasamos por aquí como mi Despacho tampoco tiene que ser Ultra grande O no debería ser ultra grande No debería ser ultra grande Dos puntos por hacer un despacho Ultra grande Vale Ahí, ¿dónde teníamos la sala? Aquí, el refugio privado Vale, todo esto. Va a ser refugio privado. Vale, maravilloso. Ahora bien, escritor imponente... La mesa nos cabe. Vale, no, vamos a poner por el momento el, el escritorio. Dios, nos cuesta 15.000. Vale, vamos a confirmar por lo menos los espacios que hemos construido. No hay emergencia. Ok, ya lo sabíamos. Ah, pues ha venido en el mejor momento el fallo de energía. A menos 3. Venga, construid, chicos, construid. Se van a ir todos los esbirros. Y no hay nadie que me ponga esto. Venga, el técnico es ahí. Vale, maravilloso, ya me he recuperado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto me lo desactivan siempre, ¿eh? Además, ¿qué, qué son? Venga por ellos. Eh, que se van hacia el otro lado. Matarlos. Uh -huh. Vale. Va, vamos a revisar esto más tarde porque ahora mismo esto para mí es importante. Venga, esos guardas. Claro, es que aquí no tenemos cámaras. Habría que poner una cámara en esta zona. De hecho, es la más importante. Vale, ya llegan el guardias. Nada, nada, tenemos un ejército de gorilas. Aquí no nos toca ni el tato. Maravilloso. Vale, perfecto. Ahora solo tenemos dos cadáveres. Ya no tenemos dos intrusos. Cosas que pasan. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, nos vamos a revisar ese objetivo... Principal que ya hemos completado. Obtenemos recompensa. Ojo. Vale. ¿Alguien como yo? No, tú no eres fuerte. Si me fuerzas, diría que apenas tienes intelecto. Que la cosa clara, ¿eh? no, Hay un montón de mentes que por el mundo. Es cuestión de echar una que merezca la pena. Vale. Objetivos secundarios Uf. Recluta al espadachín Recluta al hijo Recluta a tu ordenador A tu ordenadora ¿Al hijo? ¿Te imaginas? Vale, pues vamos a empezar este capítulo secundario Y vamos a ir a por nuestro hijo Oh, suena chungo, ¿no? Pero... Recluta el más teniente, los bajos fondos han surgido Jefes criminales, aprovechan la ocasión Recluta a uno antes de que decida fundar Su propio imperio criminal Vale Vale, objetivos Ah, vale, o sea, tenemos Aquí es que no nos va a parar de salir el aviso Vale Listo Eh. Vale, vamos a matar a un técnico. Y nos llevamos los 5000. Eh, Iván, ¿por qué haces eso? <ríe> ¡Hala! Ah, y lo tumba. ¡Trocoto! ¡What Ah, ok. Lo, lo ha revoleado por el aire y lo ha matado así de fácil. Vale, vamos a localizar a nuestro hijo en el mapa Mundi. Porque esta misión, en un principio, debe salir igual que hemos visto las anteriores. Pero a saber. Aquí es donde tenemos que ir. Recluta el hijo. Vale, pues vamos a inspeccionar esto. Vamos a mandar aquí una. una base. De hecho, capacidad de transmisión. Vale, me queda uno. Y tenemos informes. Vale. De hecho, podríamos empezar a ponernos a construir informes. ¿Tenemos energía? Sí. Perfecto. Vale, pues vamos a ponernos a producir informes. Todas las decoraciones que acaban de salir aquí. que, Ah, bueno, son todos plantas. Que literalmente no nos dan nada. <risa> Gracias, supongo. Bueno, habrá alguna que sí, a lo mejor. Eh, no. Vamos a ponerle un cactus... Ahí van en el despacho Como Dios manda, aquí en la puerta Ya, yeah. vale Oh, de hecho, una cámara Aquí Por el momento no nos hace falta Pero nunca se sabe cuándo la necesitaremos Aquí mejor Vale, que es en la puerta de la... Perfecto Perfecto, perfecto Vale, uh, ha llegado un grupo de investigadores Vale Ok, vamos a construir esto Vamos a abrir la sala de telecomunicaciones Eso es Uh, aún no estamos ¿Qué nos queda de investigación? A un 13%, 14% Vale, lo tenemos aquí Y claro, iban y trabajando en ello Hasta que la podamos completar Vale, bueno, de acuerdo, no está mal Vale, se ha parado porque no hay ningún técnico Vale, nueva red criminal, me gusta No me gusta, me encanta Entonces, vamos a por ello Un guardia, un botón Y un técnico Vale, pues vamos a mandarlo Y con esto Nos vamos a despedir En el capítulo de hoy Uh, tenemos unas cositas Decoración, uh, podemos decorar Cosas, vale, ok, bueno Ya veremos cómo decoramos esto me gusta. Le pondremos alguna cosita. Ahí va. Lo primero que vamos a hacer es una puerta. Vale. Ok. Ahora sí que sí. Con esto no cambia. Da igual. Lo arreglamos en el próximo capítulo. Así que nada. Gracias por haber disfrutado con nosotros este capítulo. Y lo de siempre. Ahora. Seguidnos en Twitter. A los dos. Tanto a Kiwi como a mí. Que me van a estar los dos en la descripción. Que comentamos un poquito de todo. También. Seguidnos en Twitch. Que abrimos directo de vez en cuando. Y por último